Tenemos que recordar que en la provincia de Córdoba no hay ni más ni menos que 68.000 personas o 68.000 trabajadores y trabajadoras jornaleros y jornaleras que trabajan diariamente en el campo de la provincia de Córdoba. Y esta propuesta que nuestros compañeros han ganado la batalla en defensa de, de esos trabajadores y trabajadoras ha sido fundamental. Lo que provoca es que ha sido, no deja de ser un parche para que sus condiciones de vida sigan mejorando, pero esa subida de salario este mínimo interprofesional podía provocar... ...que la, la base de cotización... ...por parte de los trabajadores y trabajadoras... ...en el periodo de inactividad subiese... ...y con esta medida que el compañero y compañera... ...el compañero Miguel Ángel Bustamante... ...va a explicar a continuación... ...pues lo que hemos provocado es todo lo contrario... ...de tal manera que no se vean afectados... ...y que esta subida del salario mínimo interprofesional... ...sea una medida real y eficaz... ...para subir... Eh, ...a todos los colectivos sociales de... ...y a toda la ciudadanía... ...a subir los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. El Real Decreto olvidaba y nos sorprendió olvidaba resolver la situación de los trabajadores eventuales del campo que eh, en periodo de inactividad se rigen en su cotización a la seguridad social por el salario mínimo interprofesional. O sea, sabéis que el subsidio agrícola eh, para el cobro de la prestación eh, está marcado por el Iprem que sube este año un 2% cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, pero eh, la fórmula de cómputo de cotización a la seguridad social se rige por el salario mínimo ¿vale? y entonces se paga un tipo en periodo de inactividad del 11,5% periodo de actividad las cotizaciones se reparten de forma adecuada el empresario paga el 11,2% y el trabajador el 4,7% pero en periodo de inactividad y sabéis que en el campo depende de la temporada agrícola y hay grandes periodos de inactividad la cotización la paga el trabajador y actualmente estaba en 98 euros.